amigos de TechCetera, hoy tenemos el Spotlight que es el control remoto para presentaciones de Logitech que además de hacer zoom, ayuda a resaltar y algunas otras cosas. Como podemos ver, dentro de la caja pide que descarguemos un zoom para la función de resaltar y la función de amplificar. Aquí lo vemos, es muy bonito. tiene la marca el distintivo y vamos a ver qué más trae la caja hay unas pestañas bastante indicativas fíjense aquí está el cable de carga súper rápida que es de USB-A a, a USB-C vamos a dejar acá y aquí trae lo que parece ser una especie de funda para llevarlo, fíjense, la marca tiene una especie de tirilla para ponerlo nuevamente en su sitio. Y aquí tiene unas instrucciones para el desuso, la forma de después quitarle la batería para básicamente reciclarlo. En la parte de atrás de la, de la caja nos hablan sobre la función de hacer zoom o la lupa, la función de cursor la función de tener alertas vibratorias porque muchas veces cuando no está presentando tiende a pasarse el tiempo y la función de carga que en un minuto da hasta tres horas también el rango que son hasta 30 metros bueno amigos próximamente les estaremos contando cómo nos va con el spotlight de Logitech muchas gracias